Vamos a aprender a cambiar la contraseña del usuario de Lazarus, introduzco mi usuario y mi contraseña, pulso entrar, una vez dentro, aquí arriba a la derecha tengo mi nombre de usuario, si pulso sobre él, pulso en mi cuenta, paso a esta pantalla donde a la derecha tengo la posibilidad del de cambio del password, introduzco el nuevo password, lo repito en la caja de abajo y pulso el Tip verde. Ya he cambiado mi contraseña.